con el señor del tiempo que en este caso está hablando de política Robinson Polanco desde la provincia Hermanas Mirabal. Adelante Robinson. En este momento nos encontramos en el municipio de Tenares. Acá ya ustedes pueden ver, en el Liceo Viejo de esta ciudad, donde funcionan nueve colegios electorales. Ya las personas empezaron a hacer fila para iniciar a las 7 porque son las votaciones para elegir las autoridades presidenciales y congresuales de este país. Miren ustedes ya cómo se encuentran las personas esperando que las autoridades le den la pauta para iniciar con esta votación. Estaremos acá en la provincia de Manas de Gabal para ayudar a esta lo que pueda durante este proceso electivo en el país dominicano. Bueno, gracias a Roy Polanco. Nosotros continuamos con esta cobertura especial a través de Teleoperadora del Nordeste, Canal 10, aquí en San Francisco de Macorís.